Bienvenidos a una nueva entrevista desde el atelier. En esta oportunidad tenemos a mi querido amigo Ale Armaleo, colorista. Y vamos a hablar sí. un poco de su trayectoria, de la importancia que es crear comunidad profesional para ponerse de acuerdo también, por ejemplo, en escalas reales, ¿no? Eh, ayudarse mutuamente, aunque estemos compitiendo a veces es bueno ser solidario con, con otros trabajadores Y también hablar un poco de, de educación y por qué no, de toda su trayectoria profesional como un trabajador del color Y bueno, Ale, bienvenido a este ciclo de entrevistas Espero que estés cómodo en esta entrevista y contanos un poquito vos cómo empezaste en el mundo del cine Por qué puerta entraste eh, bueno, tuve como gracias, gracias por esta este, entrevista. La verdad que esto que estás haciendo es genial. <ríe> este, aporta aporta mucho a la idea en general que tengo de, de lo que hay que ir haciendo, de hacia dónde nos queremos mover. Parece. Y participando o sea, de esto me parece que está, que está bárbaro. Este, te cuento un poco esto que me preguntaste: ¿cómo, ¿cómo entro en el cine? Yo entro en el cine. Eh, empecé tipo andando en el, y no siendo muy bueno, entonces me dediqué a filmar cosas de skate siendo muy chico y digo, eso fue mi acceso a la imagen, digamos, como que las cámaras, la primera vez que agarré una cámara fue por filmar a mis amigos eh, andando de skate y haciendo cosas por el estilo, 15 años son cosas por el estilo, estudiar en una escuela técnica este, y otra cosa que me hizo darme cuenta de que eh, la carrera industrial... Eh, la ingeniería eh, no iba a ser el eje central de mi, de, de, de mi desarrollo, tuvo que ver con que en el último año de la escuela te permitían un día ir este, sin el uniforme, y fueron de camisa, traje, y yo me asusté un montón, dije, no, esto, yo no quiero meterme por ahí. Este, pero toda la formación técnica, toda la cuestión de la electrónica y todo eso, estoy seguro que me fue muy útil de la comprensión de las cosas que estamos haciendo. Gracias. Pero bueno, tuve el primer acercamiento a las cámaras como medio con eso. Después, por los hechos desafortunados de la Argentina, mis viejos eh, se hicieron muy amigos de Ricardo de Ángeles, que es ícono de, de la Ricardo industria de acá. ¿Sabes Ricardo que se recorta un poquitito eh, la, la conexión? Así que justo mencionaste a Ricardo de Ángeles, que es un pilar de... De la fotografía, ¿no? Claro, bueno, él fue el que me agarró y me dijo Mira, este es un fotomómetro, este se mira por acá Este se apoya acá, me explicó las bases de la fotografía Y este, formarme de... Voy a cerrar una puerta de acá, permiso ¿eh? Dale, dale Que entra ruido eh, A partir de eso decidí formarme este, En la Universidad del Cine Hice la carrera de iluminación y cámara y... En Buenos Aires En Buenos Aires, sí este, y en la, durante la carrera de Iluminación y Cámara eh, tenía la oportunidad o tuve la oportunidad de estar becado eh, trabajando en el departamento de edición. Eso también me permitió también acercarme a la imagen y la computadora. Esto ha entre el 2003 y el 2006. De, lo digital estaba todavía bastante en pañales eh, en, en esa universidad. Este, se, se filmaba en negativo algunos proyectos, algunos otros en, en mini-DB o esos formatos chicos. Eh, se hacían transfer, se digitalizaban en un Betacam, y a partir de eso se trabajaba. La formación dentro de ese departamento de edición, la verdad que no fue eh, muy grande en cuanto a la información que se me la experiencia que pude tener ahí, porque son tres años de estar sentado o sea, a la mañana... Eh, cursaba y a la tarde estaba sentado en una computadora viendo imágenes. Eh, y sin darme cuenta realmente, sin saber qué era lo que estaba haciendo, hice el color de proyectos, pero sin tener idea que lo que estaba haciendo eh, era un oficio. De casualidad, digamos. <risa> de no casualidad. Sé por qué, pero un, toqué unas perillas y corregí color. Digamos. Y pasó algo. Hubo un, un, un caso puntual que me lo acuerdo mucho: que es un, una directora que sigue laburando un montón, que se llama Jasmine López, que hizo un corto que era un plano-secuencia, yo era el editor de ese, de ese corto, y... y seis, entonces se tiró un, un plano, me parece. O sea, no teníamos mucho que editar, había que sacar los velos. Entonces, en las jornadas que tenía asignado ese proyecto, lo que hicimos fue ponernos a mover perillitas de las cosas para destacar, esconder, hilo y algo por el estilo, y más tarde me enteré de que eso que había hecho era el color de un proyecto. Este, después también de la mano de Ricardo de Ángelis, eh, cuando termino prácticamente como una sincronicidad grandísima como el, ¿no? de cursar eh, la carrera, me dice, che, tengo un amigo que se acaba de ir de un laboratorio, está trabajando con computadoras y necesita eh, un junior, alguien a quien enseñar, él es colorista y no sé qué, yo dije, ok, qué es un colorista, eh, entonces fue una entrevista y me encontré con eh, Gonzalo Bubis y Alejandro Pérez. Gonzalo Bubis es el actual dueño de la Alta Definición Argentina eh, y es eh, otro de los pilares de, de Era. Fue eh, otro de los pilares eh, de, del cine argentino y es el colorista. Ale Pérez. Por lo que yo entiendo, Ale Pérez, sí. Este, de los que formó un montón de gente, y también en mi imaginario, y por las cosas que me fui enterando y que me contó y todo, es uno de los primeros coloristas que se salen del rol meramente técnico de hacer que la imagen responda a lo que hay enfrente de la cámara para agregar un este, criterio estético, claro. una, una intención creativa sobre esa imagen. Sí, eh, lo hay, que él contaba... Hay... Ade Pérez fue la primera persona que hizo un transfer, creo que fue La ciudad de la furia, si no, si no recuerdo mal, eh, un telecine y es el, es el personaje central del, del, del color electrónico, digamos, no, obviamente que hay antecesores en lo fotoquímico, pero, pero fue, fue la vanguardia siempre del color y el colorista más cotizado de su tiempo, inclusive cuando cuando empezaron a aparecer, a popularizarse el color, seguía siendo eh, la, la estrella del color, digamos. Eh, en la escuela que, que yo tuve, que se llamaba Punto Cine, el aula digital se llamaba Ale Pérez, ¿no? eh, en honor a él, digamos. Es el, el colorista obligado de referencia en Argentina, por lo pronto, y que también marcó un estilo visual en toda Latinoamérica con esta creatividad aplicada que vos decís que tiene el colorista, ¿no? Que cumplir, ¿no? No es simplemente corregir el error fotográfico, sino dosificar, ¿no? Ese concepto bien argentino que no se maneja en, otros, en otras latitudes, ¿no? Porque en España le dicen etalonar y en Argentina le decimos dosificar, dosificar el color, ¿no? El color grading nosotros <risas> le decimos dosificar, así que él se animó a dosificar, a... A meter cuchara ahí. Y vos aprendiste de él en Alta Definición Argentina después de que de que Ale abraza, haya dejado Metrovisión, calculo yo. Ale había dejado, armó Alta Definición Argentina, que básicamente fue eh, la primera empresa a escala que hacía películas digitales y hacían todo el circuito. Digo, eh, alta Definición las películas alquilaba los equipos y tenía eh, el ala de postproducción, estábamos con él, con Maxi Pérez, que sigue estando en Alta Definición, claro. este, y, y nada, estaba todo el equipo de cámara, había como un soporte súper interesante, muy, muy bien. Después de eso, Alta Definición este, estuvo ahí como un pequeño, una pequeña situación que se desarmó y quedó como configurada más o menos como está ahora, pero junto con Alejandro Descano, con quien también estuve quien también trabajé en alta definición, eh, nos fuimos a eh, Che Revolution, en donde seguimos formándonos. Hablo en plural porque somos muy hermanos, o sea, tenemos las carreras muy calcadas. Es hermoso. Tu alterio femenino. Eh, eh. Es, sí, y se llama Alejandra, y quien no ale, sé si se llama ale. Alejandro. Es un, en un momento fue un quilombo. En Che Revolution, cuando nos mudamos, además, el dueño de la empresa se llamaba Alejandro Iturmendi, era oh. como... Creo que en un momento llegamos a hacer cinco o seis sales. Este, ale, ale, ale. Sí, no, era como bastante complejo, pero bueno, la cuestión es que en Cheer Revolution estaba Jorge Russo, que es, me parece hoy, eh, uno de los coloristas tan este, característicos, con criterio, carácter, eh, y, y en boga también, es el, claro. es el preferido de todo. El, lo él que venía de con otro transfer, también, uno de los pocos telecines que había en Argentina, y era, era competencia directa, digamos, de, de lo que era Metrovisión, donde estaban Ale Pérez junto a Edu Sierra, y sí. digamos que son parte importante de la historia del color en, en el país, y, y en Che Revolution Post tenían la singularidad de, de usar un escáner, me acuerdo, para, para obtener la película, y no era un transfer, sino que era una especie de, de flujo de trabajo tipo datacine, donde vos escaneabas y tenías a veces hasta más información que lo que podías sacar eh, de un telecine, ¿no? porque, porque el escáner va más profundo y, y tenías que corregir en un entorno 100% digital la imagen, con, qué, con qué, qué aplicaciones utilizabas en ese momento. Había dos salas, eh, una con un Resolve, antes de que Resolve sea de Blackmagic, este Da Vinci, le podríamos decir en ese momento, eh, y un Scratch. Los dos, exactamente, alimentados por el scanner. Eh, la época de Cherry Revolution cae muy en la bisagra eh, entre eh, las cámaras de cine digital y claro. las cámaras de cine tradicional, podemos decirle, o, o que funcionan con negativo. Eh, entonces fue como un traspaso interesante porque eh, nos tocó, me, me tocó particularmente a mí también, eh, trabajar con negativo digitalizado. Nunca trabajé con negativo y punto. Claro. 3, este, vos una, trabajaste con una, intermedio una, digital, digamos. Hay, hay como siempre. una confusión terminológica sobre qué es el DI, ¿no? el Digital intermediate. ¿No? En la época de, de, que era todo fotoquímico, vos tenías un negativo que tenías que positivar, y si lo mandabas a la sala, ya está, se acabó el flujo de trabajo, ¿no? Entonces, habían dos películas intermedias, que era el inter interpositivo y el internegativo, ¿no? Y el, el color timing era controlar luces para copiar el, el interpositivo ya con una intención de color, ¿no? Y agregarle algo de color en el proceso de color timing. Eso uh -huh. se reemplazó después con el, con el escaneo del negativo y la colorización digital, pasando a ser el intermedio digital, digital intermedio. Entonces, hay una generación muy chiquitita de coloristas que trabajaron con ese flujo de trabajo y, por lo que estás contando, vos sos uno de los pocos que, que trabajó en el cotidiano con, con el proceso de digital intermedio. Sí, sí. Eh, habitaciones llenas de cajas de negativo. Sí. <risa> un laboratorio. Este, un laboratorio, sí. Pero bueno, sí, es... Bueno, en Argentina, estaba *Che Revolution con un escáner de Cinecolor, y no sé si Metrovisión tenía un escáner, pero digo, no había mucho de esto, y bueno, caí en ese lugar, eh, y Jorge Ruiz que él le sabía sacar bastante el jugo a, a ese material, nada, me, me dejó ver cómo trabajaba, digo, ese tipo de cosas, que es la forma, me parece, para mí, este, en la que me terminé formando. O sé sea, que vos te, te nutriste de, de, de los coloristas de referencia del país, porque Ale Pérez por un lado, por el otro Jorge Russo, digamos, ¿no? ¿No pudiste tener más suerte? Eh, sí, le podríamos decir suerte también. Pero bueno, fue siendo así. Es muy loco, porque para mí, eh, hoy con el diario del lunes, es, es así, no es que le estuve. Eh, una virgen o algo por el estilo, salió de esa forma, afortunadamente, sí, no, no sabía qué nombre ponerle, pero bueno, eh, qué sé yo, acá estoy, después de un buen rato y medio la premisa de, de, de Pérez, eh, después de pasar de esas dos empresas, eh, empecé a trabajar independientemente, la tecnología lo empezó a permitir, porque ahí sí ya lo digital empezó a hacer eh, como una erupción más grande, bueno, empezaron a aparecer las cámaras de cine digital, eh, la, el DCP eh, también, el DCP. Bueno, el DCP, el DCP apareció también, claro. El DCP, que que no tener la que ir al copia laboratorio. De sala. Desaparece la bueno. copia de sala, desaparecen los intermedios, desaparece el negativo y aparecen, digamos, una cantidad de, de, de nuevos coloristas impresionantes, ¿no? de la popularización del oficio también. Y la necesidad ya intrínseca de cualquier producción de tener que corregir color, ¿no? Hoy todos sabemos que hay que corregir el color al material. En otra época no, no había esa conciencia y, y corregir color era, era como, como una especie de, de, de, de, de, de, de, de... Algo muy reservado para la publicidad ¿no? y para los grandes presupuestos. Hoy en día ya, ya todo se corrige color. Es más, esta entrevista voy a tener que corregir color de tu cámara porque... <risa> Un <poquitito de> <risa> y bueno, bueno, y ahí Jamelindo jame ¿no? claro. Entonces ahí, a partir de ahí Ya, ya empezaste a, a, a trabajar independientemente Y cómo te montaste el chiringo, digamos El chiringo también eh, Podemos decirle suerte O andás a ver qué vinculándome con eh, Gabriel Mongardi y Andrea Di Baja, que entre ellos dos tienen una empresa que llamada 8, que se dedica a hacer VFX. Eh, para mí también ellos son este, referencia en ese mundo. Eh, Gaby, la verdad, que tiene muchísimo oficio este, y, y muchos skills y trucos como para él solo este, hacer eh, el trabajo que yo enteros, o sea, con su no sé, versatilidad logra resolver cosas, es muy criterioso, este, y eso le permitió, nada, estar muy bien posicionado y entre los tres bueno, Andrea es quien lo produce este y entre los tres agarramos, alquilamos un espacio y empezamos a trabajar, la, el primer trabajo que hicimos, tipo, nos turnábamos la básicamente él tiene una computadora y nos en la turnábamos. Perdón. Con, Mon, con Gaby nos turnábamos, tipo, bueno, ahora te toca a vos, intenta hacer el color en la misma, en la misma estación de trabajo. Claro. porque que lo fuimos haciendo todo muy eh, gota a gota y con... Eh, cuántos ¿Seis, siete, ocho? No sé hace cuántos años, un montón. Y, y bueno, ahora estoy en este espacio, mismo que trabajamos también los tres juntos acá. Los equipos se achican y se no se achican más que lo que somos. Somos tres, no podemos ser más chicos. si hace falta agrandarlos, se agranda pero en general este, nos manejamos de nosotros. Encontramos también, al ser pocos, una forma muy dúctil de um, un workflow que nos permite responder muy rápido a todas las de los clientes, y más en el mundo de la publicidad, que es todo tan inmediato. Eh, nada, trabajamos súper cómodos y la verdad que es... Claro, pero además de publicidad, gente, claro. lo que veo yo es que tenés un currículum de cine increíble, porque vamos a compartir un poquitito los trabajos de, que están en IMDB, ¿no? Tenés una cantidad de, de trabajo de largo, también impresionante, muchísimo, la verdad. Pues, ¿Cuántas películas sí. vas hecha. No las conté. Entonces, <risa> ¿no? ¿No parás de laburar. Sí, unas cuantas. Eh, bastante, sí. Eh, sí, eh, el cine, creo que, de bueno, en, hace tres años y pico empecé a ir a México a trabajar. Eh, a modo de en realidad me di cuenta de que me juntaba con directores en la sala a trabajar, y todos venían con cuentos de los lugares a los que se fueron a filmar, y las aventuras de sus paseos, y cuestiones por el estilo, eh, y como, viste diciendo, pero el colorista no viaja, el colorista no va a viajar nunca, si no hago algo al respecto yo me voy a quedar acá, ya sé que mi oficio es bastante esclavo de las capitales, porque necesitamos conexiones claro. internet, de estar cerca de los clientes, y no sé, para moverme y a partir de eso, y una propuesta que apareció me fui para México, empecé ir para allá y separarme de acá y tener como momentos de este, más este, como disociar un poco este, lo que estoy haciendo todo el tiempo que es como que todo siempre sube al estar sentado acá el trabajo es cada vez más y al poder tener esa oportunidad me di cuenta que hago publicidad para poder tener los equipos falta para poder hacer películas. Y o sea que tu pasión, porque... digamos, principal es poder contar historias, eh, y esas historias necesitan de una duración mínima, ¿no? Y, el, y la publicidad no te, no te está permitiendo, digamos, contar tanto. Entonces, la usas como, como trampolín, ¿no? La publicidad siempre es un buen lugar de ensayo, de experimentación. Tenés muchos recursos, tenés excelentes ópticas y, y excelentes fotógrafos con recursos como para, para después poner en práctica lo aprendido en publicidad en, en, en, en medios que tienen mucho menos recursos como el cine. La verdad que el cine, digamos, tiene lamentablemente muchísimo menos recursos que la publicidad y, y aunque yo, a, mí, a mí no me gusta la publicidad en el sentido social, ¿no? ¿Qué, qué función cumple? Siempre me ha servido a mí también para, para aprender del audiovisual, ¿no? Es una paradoja que todos tenemos que vivir con ella. Sí, a, a mí me, obviamente me jugó un rol fundamental. Todo con el lunes, porque me doy cuenta después de haberlo hecho, pero que esto, que la publicidad lo que me permitió fue trabajar con grandes directores, grandes directores de fotografía, con equipos, con el, los, los artefactos técnicos, eh, punta de tecnología, todo ese tipo de cosas que... Eh, me permiten, y además también hay algo muy importante en la publicidad que, que destaco de ese entrenamiento, que es el contacto con esas personas, en eh, donde le preguntás, ¿y acá qué hicieron? ¿Y acá qué pasó? Qué, no sé qué? Entonces te empiezas a nutrir de una información de qué son las cosas que pasan en el set y qué es lo que necesitas para llegar al, al resultado que están buscando, eh, que está, es, es muy productivo, porque lo que tiene la publicidad es que terminás un comercial. En una semana puedes hacer un montón de comerciales y cruzarte con un montón de gente y escuchar un montón de, de experiencias distintas. Y me parece que hay una riqueza este, muy grande para después, cuando me toque sentar a hacer mi caja de herramientas, está a tope. Como, ¿qué, qué onda. Y lo que tiene también el cine, me parece que es relativo también a los recursos como la publicidad, es que requiere de herramientas muy específicas, muchas veces, para resolver cosas. Y la forma de llevarlas a la práctica muchas veces tienen que ver con lo que se ha aprendido en la publicidad. Entonces hay que hay como un equilibrio que se mantiene, que a mí me parece interesante. Si hay algo que me gusta de la publicidad, es eso, es como la, el abanico, la versatilidad de cosas que hay en el medio de, de eso. Se aburre. también no te hay algo con la que... Publicidad, no, no, no, para nada, para nada. Hay algo que me... que me doy cuenta también, que es que hay un montón de proyectos. Eh, que no alcanzarían nunca a, a tener un proceso de corrección de color este, eh, porque no era y que como la publicidad genera, me genera a mí unos recursos que me permiten tener los equipos necesarios para hacer esas películas muchas veces o muchas de las este, cuentan como con eso como que termina también habiendo como una desviación ahí de los recursos de la publicidad hacia el cine en el medio me encuentro yo y encuentro mi satisfacción eso, lo que decías vos, contando una historia con una duración más larga, y también se establecen vínculos con las personas con las que trabajo en las películas, que son distintos a los que se establecen en publicidad. generalmente La verdad, la verdad que la diferencia de, para, para el, los que trabajamos de, del cine entre publicidad y, y, y cine o series, el personal es el mismo, digamos, ¿no? El equipo técnico es el mismo que va de, de un tipo de producción a la otra. Te permite conocer un montón de gente, de la publicidad y lo que cambia, capaz que es guionista versus creativo, digamos, ¿no? Pero hasta los directores intercambian, ¿no? Eh, eh, entre el género de la publicidad y el género del cine. Sí, son. La verdad es que me parece igual. No son la mayoría, o sea, no, no. hay. Está, está, hay bastante, está bastante día del agua. Sí hay directores de publicidad que hacen películas, este, pero hay muchos más directores de cine que no hacen publicidad. <risa> este, y entonces me, me encuentro con eso, con que la publicidad también me permite agarrar y hacer también. Digo, si, si, si ves ahí que tengo un montón de largos, debo tener dos o tres montones de videoclips, que también son como este, para mí como otro, otro lugar es de ensayo. Hacer. Claro, el video, en el videoclip te la jugás, me parece, ¿no? Que es el lugar donde decís, acá canto, canto falta envido, quiero, vale cuatro, todas, todas, todas. Sí, sí. Y a veces tenés una mano muy mala en la mano. Sí, a <ríe> Los veces tenés este, Sí, pero tenés que jugar igual y está bueno eso, es el ejercicio también. Eh, y también hay algo que pasa que es con la, a, a, a través del paso del tiempo te vas encontrando también con... Este, eh, producciones cada vez más pulidas entonces eh, la materia prima que recibo es cada vez más interesante y el, el resultado del trabajo también se crece exponencialmente digamos que el, no, no, no es independiente mi trabajo del resultado hay un montón de gente metida ahí sí, y obvio. bueno eh, eh, no, no depende únicamente de, de lo que yo haga ahí en el medio eh, no no cuando la foto es buena es difícil arruinarla no pero pero bueno, lo podés hacer también, también puedes arreglar una foto con el color. También la puedes cagar, sí, sí. Sí, sí sí sí o por lo menos preguntándote, ¿viste? Si ¿Sí subiste... No, no. no, a ver, vamos de nuevo. Claro, claro. Este, capaz que no fue así, capaz que no fue. Eh, pero bueno, eso, esto, como que entre todas las este, partes de la industria en las que podría trabajar, creo que más o menos trabajo, bueno, digo, cine, documental... Eh, videoclips, eh, comerciales, como que todo le da de comer a, a, a lo otro. Yo creo que los feedbacks que también eh, recibo de la gente con la que trabaja también son las cosas que me terminan puliendo. Creo que los feedbacks más profundos eh, que recibí este, no están relacionados con los que mejor se ven, digamos. Eh, que son los que me hacen replantearme la forma de trabajar, como mirar para otro lado, probar cosas nuevas. Cosas por el estilo, generalmente tienen mucho más que ver. Alguien se compra una moto. Tienen mucho más que ver con el vínculo que genero con las personas con las que trabajo que el, el, el material en sí. Mm. Interesante ahí, pues también este eh, oficio es mi herramienta para vincularme con el mundo en algún punto, ¿viste? Entonces, sí, en relacionás mejor, digamos, el <risas> fotógrafo con el director o, o no haces distinciones, digamos? Y ahí voy a las personas. Hay, hay casos en los que, con el, o sea, no es, no es, el oficio de la persona, me parece. Hmm. Súper bien, pero no, no tiene que ver con que sea el director. Con, eh, con, con los de géminis, por ejemplo, ya, ya te da un poco igual. ¿no? Ya te fijas <risas> en el. Sí. Te fijo que, claro, ese, vos de qué signo sos, querido, claro. No, la verdad, no, no le apunto a eso porque no conozco nada de, de ese mundo, pero sí me doy cuenta de que hay afinidades y que está bueno profundizarlas. Este, claro. Porque también a partir de ese vínculo que estableces con esa persona, que no lo digamos digo, particularmente, eh, sí se profundiza en, en, en el trabajo y entonces a lo largo de los proyectos se siente como el resultado es cada vez más pulido. Como cuando la otra persona se comunica de la misma forma. Entonces cuando la otra persona te tira una punta, vos sabés cómo recogerla y cómo hacer impactar eso en la imagen. Feedbacks estén cada vez más cercanos a donde queremos llegar. Y sí, porque medio por ahí. se trata de narrar, ¿no? Siempre se está tratando de narrar. Eh, el arte es el mismo, ¿no? A veces tiene funciones diferentes, pero siempre estás tratando de comunicar y lo mejor que puedes hacer es comunicarte bien con, con el creador, ¿no? Con el, con el que te está trayendo un producto creativo y vos tenés que interactuar con él. Y en, en ese momento, digamos, donde vos empezás un trabajo... ¿Qué es en lo que general, ¿Cómo empezás, digamos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu estrategia general? ¿no? De, ¿Haces una propuesta a color desde de la nada? ¿Te eh, tra, trabajás sobre la referencia que te pueden traer? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo elegís? Bueno, ahí me encuentro de nuevo con las particularidades de cada proyecto, en donde tenés la dice qué es lo que quiere, de alguna forma, que puede ser con referencias de otros materiales, que eso muchas veces es complejo porque esos otros materiales están este, rodados en otras condiciones y tiene para donde quieras verlo. También está el que viene con una imagen de lo que se rodó retocada claro. eh, y, y lo usa eso de referencia. Eh, hay directores de fotografía que vienen... Un, un DRX o un loot o algo por el estilo que produjeron, fabricaron ellos, o que les gustó y que quieren trabajar encima de eso, y está el que te dice, no hacemos, dame algo. Claro, claro. Me ha tocado, digo, de gente que aparecieron porque vieron mi página, porque escucharon, porque algo por el estilo, que me han dicho, hace eso que haces vos. Claro. Que yo no tengo muy claro <risas> eso que hago yo, porque es está atravesado por todo esto que te decía antes, claro. Como que, no sé, en un proyecto lo que hago yo fue interpretar algo que me contó alguien, en otro proyecto fue interpretar y adaptar algo que me mostró alguien de otra película, fue ajustar el trabajo que ya vinieron haciendo desde el rodaje con un loot en el set y no sé qué, a que sea uniforme y prolijo porque toda la producción ya está contenta con ese resultado y bueno, vamos para allá. Hay una parte en donde eh, este, funcionar. Eh, como las manos de alguien que usa sus ojos hay una, un caso muy extremo que es que eso es el mouse de la otra persona que es una frase que usas vos que tipo de mouse que eso lo separaría de otra etapa en donde el otro sabe que quiere ver pero no sabe cómo ejecutarlo le tiene claro. que ir contando cosas y no importa tanto eh, eh, lo que yo quiera contar ahí porque esa persona está queriendo probar algo sí. eh, válido también porque no sabe usar el aparato o sea Estamos como claro. congenera ahí, y si me doy cuenta rápido de que esa es la función o si lo expresa, está todo bien. Y la otra es que yo sea mis ojos y mis manos y proponga cosas. Claro. ¿no? Y a partir de eso, en general, en los proyectos lo que trato de hacer es rápidamente poder mostrar una pasada de la pieza. Este, para, eh, en, en, durante el proceso, prefiero privilegiar este, la velocidad. Y darle muchas pasadas al material antes que detenerme mucho tiempo sobre una toma. Este, que hacerlo, porque si hay que hacer un montón de ajustecitos, va a haber que detenerse un montón de tiempo sobre eso. Pero en las primeras pasadas, tratar de hacer corridas lo más rápido que pueda, no apurándome, sino como dedicándole el tiempo que corresponde, pero en, en algo. Como siento, bueno, pero esto. Ordena, digamos después, claro, después se va a ir acomodando, claro. Entonces, yo pienso que es como peinar una rasta. No vas a dejarla... <ríe> Tenés que darle un rato <ríe> este, hasta que se afloje y después... Hasta en que algún se caiga. Puede que quede. O hasta que se caiga. Pueden pasar un montón de cosas. Sí. Hay... ¿Y vos trabajás con asistentes? Este... Digamos, porque todo ese trabajo preliminar que estás contando lo podría hacer un asistente. ¿Estilás trabajar con asistentes? Eh, en este momento estoy eh, trabajando en la formación de un asistente, este, Roy Bermúdez, que es alguien que viene formado ya del mundo de... Este, también se formó en la universidad Y tiene como su formación con la imagen Como bastante consistente Tiene una buena carrera con, Sí, a con mi respecto amigo de eso. Casa, Le mandamos un saludo a mi me, me, <risas> ayudó, me ayudó a hacer eh, Las primeras emisiones del atelier Para, para unas demos de mística ah mitad. Sí, sí Está muy es, es, y, y activo eso La verdad que me se Y lo que encontré Ya he intentado formar gente Para, que, para poder desfarramar un poco las tareas y poder eh, pensar en otras cosas. Eh, pero es bastante complicado porque la verdad que el trabajo, tengo dos horas sentado enfrente de una computadora, en una sala eh, bastante oscura. Eh, a mí me gusta mucho afuera, me gusta mucho el, el parque, el verde, el río, el mar, o sea, lo disfruto un montón, pero bueno, mi oficio tiene esto, que sé que es pesado, como eh, gente que me dijo, che, quiero que me entrenes, ha venido a... a no, che, esto es mucho para mí. Tanta computadora, no puedo. Y la verdad es que es mucha computadora. Roy tiene la curiosidad y esos factores eh, imprescindibles para, para poder estar en estas, y la verdad es que estamos haciendo prácticas como para que él pueda este, hacer ese piso, que además, en un futuro, diría que casi que va a ser imprescindible para la producción de series, que la misma persona haga todo el proceso, yo lo veo inviable. Eh, me parece que es algo que va a ser muy pesado, por un montón de cosas, pero que además también, eh, si querés, de eso de que es inviable que lo haga una sola persona, también es interesante que permite un terreno fértil para que se forme más gente, como ¿Cuál? asistente y posteriormente como colorista o lo que le den ganas de hacer en esas áreas y no sé qué, pero la forma de formarse, más allá de poder agarrar y tomar cursos, y estudiar, y ver tutoriales, y leer, y todo lo que sea, es sentado y con eh, cosas reales. Yo me Exacto. siento en una computadora con cuatro imágenes, y es como si quisiese aprender a escribir, y vaya eh, empezando con la A, después con la B, después con la C, como que no, no necesito contar a, o sea, un relato, a alguien que me esté tirando líneas para, para entender hacia dónde tenemos necesario eso. Es sí, pero está bueno aprender a leer también, ¿no? Pero está bueno aprender a leer, claro, Sí, sí hay que formarse. Claro, claro. Eh, Ale, vos qué, qué tipo de tareas, digamos, eh, son las que podrías derivar a un asistente de color, digamos. ¿Qué es lo que haría un asistente de color? Eh, yo creo que eso empieza eh, conformando eh, lo que cada, cada estudio tiene su forma de hacerlo Y me parece que es importante que eso esté bien transmitido este, Después, eh, nivelando el material Que sería como en el cine tradicional Hacer un transfer, una luz para que la toma Bien expuesta, que la que quedó muy cálida Por algún motivo que excede al rodaje Vuelva a su neutralidad y cosas por el estilo Y después también, eh, traqueando los elementos Que hagan falta, previa conversación o. Por particular como para, para que el asistente pueda entender qué es lo que tiene que, traba, que trabajar puntualmente, y que no traquea el pedo porque la verdad que para qué, más o menos esas tareas este, creo que son como lo, la base imprescindible eh, para que después pueda venir yo y aplicarle a todo eso un grupo y hacer un desarrollo estético sobre algo que es escena, le aplico el truco que se me ocurra. Y ya más o menos funciona en todos lados. Siempre va a quedar una pata más corta que tenés que ir a ajustar porque no es perfecto nada. Este, que no tiene que ver con, con el asistente, sino que tiene que ver con la naturaleza de la imagen sí. y los sensores. A ver, un cenital te aparece cenital y te rompe todo, ¿viste? Como que hay determinados tipos de planos que, que, que los tenés que razonar de otra manera, no hay manera de hacer continuidad ni nada. Tenés que ahí ser creativo, sí o sí. Y bueno, entonces. Sí. Recapitulando, digamos, para que quede claro, un asistente podría eh, replicar el montaje ¿no? a través del conformado, después hacer una continuidad sin intención, digamos, de luz, sino simplemente hacer que todo transcurra en un mismo espacio de o la misma puesta y que no hayan saltos entre planos, y después todo el trabajo de rotoscopía que implica calcar eh, figuras en movimiento para poder aislar determinadas cosas que son importantes para el, para el dosificado futuro, ¿no? que, que tiene que ver con ya tener la máscara de la, de la ventana, o de, o de un producto de publicidad, etcétera, y, y empezar la sesión de color con ese trabajo ya, ya terminado, lo, lo cual te ahorra, te ahorra tiempo a vos como colorista, y por otro lado, te desgasta menos en, en la, en la relación que tenés con el proyecto, ¿no? porque... Cuando empezás un trabajo de manera fresca, estás fresco, y si ya tenés problemas en el conformado, te vas desgastando, desgastando, y cuando llega la hora de color, te querés ir a tu casa, tipo, bueno, basta, no tengo ni ganas de corregir con todos los problemas que tuve hasta ahora. Sí, intento, yo cuando trabajo solo intento trabajar el otro, para no estar cargado de toda la cuestión técnica. Muchas veces. El conformado no toma más de 10 minutos también sí, bien. Eh, digo, si, si es algo que está testeado y funciona tendría, no, no tendría por qué fallar demasiado Pero eh, Puede fallar Y, pero uh, y, un y, y hay que en eso Documental, por ejemplo ¿Viste? Una serie de 10 episodios Con un montón de material de archivo Y agárrate <ríe> Ahí empieza ¿no? que, sí. que viene de restauración Algunas cosas y otras Y conformar eso es, es, sí. es complejo, ¿no? Y está bueno tener conciencia de que para entrar al mundo del color no está mal pensarse, ¿no? Autopercibirse como asistente al principio y optar por eso y hacer bien esas primeras tareas para conseguir rápido trabajo y, y estar cerca a un colorista que tiene más experiencia y, y mirarle, mirarle de la mano, ¿no? Mirar la muñeca, a ver qué, qué es lo que hace. En los casos sí, reales. sí. Y... Perdón, decime. No, y, y yo sé que vos tenés también un montón de trabajo hecho en, en México. Contame un poco cómo, cómo haces para, para trabajar en dos países a la vez, si trabajas remoto, eh, ¿cómo, cómo, cómo haces? Eh, lo primero que hago, obviamente, salvo eh, pandemias, es estar viajando tres, tres, cuatro meses en un lugar y en otro. Eh, eso me parece genial. O sea... Eh, si lo pensara como un negocio, no sé si es muy buen negocio realmente, pero no lo pienso de esa forma y la verdad es que me da. Me... y eso me dan ganas de seguir haciendo lo que hago, pues si no, como que te estancas. Eso y vincularme con mis colegas también me renueva muchísimo el área, que es algo que hago tanto acá como allá. En México también me reuní con eh, tres colegas más: con eh, Jesús, Lisa y. Ana Montaño, este, y montamos un estudio. Entonces tengo una ventana abierta allá, o sea, tengo un estudio allá que me permite, en los casos que son necesarios, mandar al cliente a mi sala con un asistente de aquel lado que se encarga de lo técnico que haga falta, y situación. Este, y entonces yo tengo allá una pantalla que, en la que confío, digamos, y un equipo en el que confío. Tiene espacio en el confío. Esa es una de las formas de trabajar. Remotamente se puede trabajar de un montón de maneras. Me apoyo mucho en una plataforma que se llama Frame.io, que eh, además de permitirte compartir las cosas y que la gente ponga sus comentarios sobre el frame en cuestión, y haga dibujitos y que la comunicación sea mucho más clara. Otra cosa que permite también es que el... o quien sea que está del otro lado pueda ver ese material en un montón de pantallas distintas, que generalmente es el de débil de la cadena, que es cómo se va a ver acá, y cómo en donde al hacer esa práctica eh, y, y, y ponerla en evidencia, encontramos cuáles son las diferencias y entendemos que funciona así, y corroboramos que eh, la intención que tuvimos se sostiene en la plataforma. Pues si pones una pantalla al lado de la otra y las comparás palmo a palmo, tenés muchísimas posibilidades de... Este, Disgustarte un rato. O pensar que hay algo que, hay algo que está mal. ¿Viste? No hay nada mal. No hay distintas. Este, yo tengo que confiar en la pantalla tema de tengo a aquel lado, mi pantalla de aquel lado y la de acá yo sé que responden iguales porque están calibradas bajo los mismos parámetros, pero después el teléfono, la computadora, el iPad, no. la tele de la casa, el, el, el, el, no. lo que sea, se van a ver distintas. Y bienvenido sea, porque de eso se trata. Digo, no vamos a calibrar los monitores, no, no va a suceder eso. Bueno, pero. pero entonces, vos ¿Usas sesiones remotas, digamos? ¿Haces sesión remota de, de color? Sí. O sí. sea, que tenés un el material. Sí. Ahí va. Sí, eso se puede ¿Y? hacer. Depende de las necesidades del proyecto. Como que lo escalamos dependiendo de la necesidad del proyecto. Tiene que estar la gente sentada ahí y están eh, necesitando ver el material en alta y, y, y como con toda la chicha que se le pueda poner en una sesión remota. Lo que se streamea son los controles de la interfaz entonces el streaming es bastante liviano, el material en alta está en las dos salas, eh, claro. entonces lo que se ve es el material crudo más el color. No hay, es lo mismo que veo yo, exactamente lo mismo. De esta forma de trabajo, que también sería sincrónica para darle un nombre, que es streameando una pantalla, que es bueno, son menos son más sofisticado, o alguna, hay un montón de herramientas para hacer esto. Que permiten que el lado del otro, pero eh, fuera de un entorno calibrado. Porque en este caso, lo que está pasando cuando streameas es que, nada, tenés a una casa con un iPad, a otro en otra casa con una computadora. No, y y, entonces, y hablar del ancho de banda, yo te escucho a vos y cada X tiempo se, se cortan unos cuadros. Eh, si eso te pasa, es bajón, ¿no? Pero y disculpas a la, a la gente que está mirando, pero. De, si eso te pasa haciendo playback de una pieza audiovisual que hay que probar, es, es inaceptable. Así que claro. lo mejor es transmitirlo. Eso se, se apoya sobre el Frame IO. Claro. Cuando hacemos eso, lo que hacemos, o sea, estamos en, a grandes rasgos bien, se hace un render, se sube y entonces lo ven este, ya en una calidad más aceptable eh, y pueden verlo en play con su sonido como corresponde y a partir de ahí hacer observaciones lo claro. que les, lo que te decía antes de hacer pasar hacer la primera pasada tratar de hacerla rápido uno de los objetivos que que podamos ver la pieza en play sí. porque cuando vas de un frame al otro pasan cosas que nada más te van a pasar yendo de un frame al otro y que el que consume lo que estamos haciendo si está yendo de un frame y otro a otro tiene un asuntito que trabajar, y no sé qué le pasa. No conozco a nadie que lo haga realmente, es algo nosotros por algún caso en particular, pero nos quedamos callados. Este, entonces, digo, hay que, ver, hay que verlo corriendo, fluido, sin interrupciones, sin un lag de que la internet no se sé quede Entonces, es importante considerar eso. Y la otra forma que también que, con la que trabajo remotamente es, hay gente con la que ya tengo desarrollado este, un una confianza, en eh, donde directamente le mando frame IOS. no hay algo sincrónico, es asincrónico yo trabajo, les mando cosas me hacen comentarios, los ajustamos, seguimos trabajando, entonces hace que sea más laxo el, el, el, la hora capaz que es un poco más de tiempo, la presión es distinta y también eso permite este, que le llegue a un montón más de gente eso Pero de repente, agencia, como puede, puede distribuirse de otra forma el material y Nada, son todas formas en las que termina sucediendo. Me pasa lo mismo cuando estoy allá, para acá, y todos estos métodos, salvo por tener una sala propia en, en México, este, salgo también con otros lugares. Sí, me toca trabajar para Estados Unidos, para algunos países de Europa, para algunos otros países de Latinoamérica. Como, eh, termina siendo una herramienta que se abre a cualquier sí, cuestión, sí. y además con la... Este, todo eso de una forma imprescindible. O sea, sí, hoy en día, más allá de que estemos en la misma ciudad, eh, hay que hacer sesiones. Hicimos varios trabajos de esa forma. Digo, claro, está claro. Todo el equipo en la misma ciudad, pero cada uno en su lugar. Sí, y respecto a formación, digamos, eh, si tuvieras que aconsejar, digamos, a alguien que quiere meterse en este oficio. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo, cómo le recomendás empezar? ¿O ¿En qué interesarse? ¿Cuáles serían los primeros pasos que le, le aconsejarías? Eh, primero tiene que prenderse un poco fuego, tiene que encontrar este, ahí como... Es muy, el color tiene algo que es muy romántico, me parece. El, el titular, colorista, y no sé qué, es muy romántico. Eh, el, lo que les contaba antes, digo... Después resulta que estás sentado frente de una computadora un montón de horas y no haces a tiempo a de responder, te retrasan otras cosas y, y yo qué sé. Y además hay otro, otro problema que es que se mezcla esa, esa eso romántico hace que del otro lado se sienta como que no, no produce un esfuerzo digamos como que se, ah pero si te gusta bueno, como que no, no pesa, pero tiene, obviamente, después, yo ya me doy cuenta que después de la novena hora de estar sentado, me empiezo a poner súper cabrón, no quiero saber más nada, pero son nueve horas, ya es un montón de tiempo. Sí, sí. Te este, vas sí. cabreando. Es como tratar de probar esa curiosidad. Después, pues estás dando unos cursos que para mí me parecen fantásticos, que no sé, no, no, no, no he visto eso antes, este, y me parece que está buenísimo poder formarse con alguien que ha eh, esto que conté recién, tuve la fortuna de que alguien me explicó cómo hacer las cosas de alguna manera. Claro. Las dos personas que mencionamos, tanto Alejandro Pérez como Jorge Russo, son personas que vienen del eh, laboratorio fotográfico, de una tradición eh, más lejana a las computadoras. Entonces, todo lo de las computadoras, para ponerle un hermoso nombre, me tocó aprenderlo de alguna forma solo, teniendo claro. algún conocimiento, pero también eh, tutoriales y leyendas, equivocándome y no sé qué. Generalmente me di cuenta también con el diario del lunes de que yo me acerco a las cuestiones primero solo, pegándomelo un poco en la jeta, y después voy y veo cómo lo resuelve alguien que sí sabe. Le pregunto, digo, me de pasó esto, me tocaba preguntarle a alguien, o hoy en día puedo buscar un tutorial y resolverlo rápidamente. Me cuesta mucho terminar los tutoriales igual. Me pongo manija y digo, ah, bueno, ya, ya, ya entendí, vamos esto claro. <risa> este... alguna vez lo conversamos personalmente, ¿no? Eh, a, a mí me pasa como músico, por ejemplo, que me encanta el estudio de la música, y, y, pero creo mucho en que cuanto menos influencia, mejor. Entonces prefiero a veces no, no, no saber eh, cuáles son los acordes de ningún tema ¿no? Y, y no aprendérmelos de memoria y tratar de, de, el momento de crear, digamos, de que, de que aparezca espontáneamente, después resulta que te das cuenta de que te la pasas plagiando, <risa> tema que conocido, diciendo, che, esta secuencia, no uy, esto me suena a algún lado. Pero bueno, en algún momento hay, hay, hay una inspiración que uno tiene que encontrar en el silencio, ¿no? en, mm. en, en estar totalmente solo frente, frente al proceso creativo, y a veces es bueno no, no, no tener interferencias de pensamientos ajenos y tratar de desarrollar la, la originalidad ¿no? y un poco hablábamos eso el otro día que nos vimos sobre sobre está bien está todo bien con aprender pero en algún momento somos autodidactas ah, incluso cuando estamos aprendiendo somos autodidactas no hay en realidad una paradoja de la de educación de no manera de enseñarle al otro el otro es el que aprende lo que puede ¿No? Entonces vos mostrás algo y el otro Crea un conocimiento a partir de ahí ¿no? Porque el otro está creando el conocimiento No es que vos lo inyectás y decís Bueno, le meto acá la memoria ¿viste? Con tipo Matrix, Track Y ahora colorista ¿viste? No, no, hay, no, hay, no hay manera Encima el color tiene ese, Esa capacidad de abstracción ¿no? Esto que vos decís de romanticismo eh, qué sé yo, Ahí arriba están ciclando Diferentes teorías del color ¿no? Y son modelos de, de comprender el color, donde hay poetas mezclados con, con, con científicos o con protocientíficos, y, y digamos que el color da mucho para hablar de, de cuestiones ontológicas y filosóficas también, y se enriquece por muchos lugares porque, porque es un fenómeno como las esencias, ¿no? el color eh, yo lo relaciono un poco a ciertas esencias, ¿no? las esencias son olfativas muchas veces, y como que pertenecen a la forma, pero además son entidades que, no, que se van de la forma. ¿no? Entonces tiene esa cosa medio metafísica el color, que es interesante conservarlo, no perderlo, no, no tratar de intelectualizar demasiado por momentos ¿no? el color, y la, la parte técnica que tiene el colorista a veces te juega en contra cuando sobreintelectualizás sobre, eh, ¿no? el, el uso del color y, y perdés la capacidad de de creatividad artística donde tendés que dejarle un espacio de, de libertad digamos y de, y de obstinación porque te digo que cuando cuando uno empieza a creerse autor de algo está obstinado no tiene que obstinarse, tiene que decir bueno hacer cabeza dura y decir esta es la creatividad es. dentro dentro es de esa esto y no aquello por qué es esto bueno esto no sé te lo puedes... porque se me cantó. porque todo el sí, tema es puede, puede así, haber ¿eh? una una relación de cosas yo también con el diario del lunes, como saco todas mis conclusiones, este. El diario del lunes de que, está lleno de, de novedades, te digo, por. pasame el diario del lunes. <risa> no, bueno, tenés que, tenés que. Bueno, digo, me, me, de las cosas que me fueron pasando me doy cuenta de esta cosa, ¿viste? Digamos, por ejemplo, que volví de México diciendo, ah, yo hago publicidad para hacer las películas de mis amigos. O sea. Sí. Entonces puedo agarrar y darle un lugar a la, a la publicidad. Eh, y no, y no, no ni enojarme, ni correrla del lugar, ni nada, sino al revés, abrazarle sirve para poder trabajar en otras cosas y desarrollar otras ideas y no sé qué. Y otra cosa que, que otro, otro pensamiento, otra idea que me vino a la cabeza es que la característica que tiene lo que yo hago, que no la podría definir, eh, a lo que hago cuando no hago color, a lo, que, a, a lo que hago en los momentos de ocio, y me parece que ahí es muy importante porque también. Eh, tiene tanto de técnico esto, pero tanto, pero tanto, tanto de técnico. Podría seguir diciendo tanto hace un ratito más. Eh, pues llegar a, a obturar tantísimo más en eso, que no te deja tiempo para el ocio. Acá hay un buen ejemplo. Este, y entonces, dejas de darle de comer a la subjetividad. Porque estás viendo todo, y es importante para no aplanarte. Pues claro. Si no, te empezás a chatar. Y dejás de, o sea, no interactúas con nada por afuera. A mí me gusta, lo que decía recién, no sé, salir la montaña, eh, trepar, cortar, hacer cosas con las manos. Experiencias. Eh, como, sí, digo, hay gente a la que en su tiempo libre le gustará hacer quién sabe qué, o sea, gente, digo, colegas, coloristas, pero que me parece que ahí es donde está el valor. Digo, eh, es importante estar sentado en la sala haciendo el trabajo, como estar afuera de la sala. Eh, experimentando la vida, porque está tan atravesado de subjetividad en nuestro trabajo, porque las claro. cosas que nos dicen son... O sea, las, está el que, el que viene y te, te habla te, de un parámetro técnico y te dice más dos de no sé qué parámetro. Ok, más dos de no sé qué parámetro, genial. Pero también está el que te dice, siento la frescura del atardecer del Sahara. ¿Entendés? Y si vos no tenés en la cabeza una idea de frescura, no tenés en la cabeza... Yo no estuve en un... Pero, digo, esto es algo que me dijeron y no se me borró más porque me pareció genial. Es como, claro, <ríe> digamos así. Este, tenés que tener elementos para poder interpretar lo que te dice el otro y después vos estás topando. Mueven valorcitos que sí son precisos, exactos, pero no claro. tenés por qué saber cuáles son esos valores. Sí, sí. No, no, no hay una cosa que lo resuelva en sí, que lo traduzca por ahora y por supuesto. No, año. el tema es la traducción. No hay, no hay traducciones directas, me parece a mí. Para mí. A mí sí me gusta saber, digamos, cómo funciona la herramienta y estar en la intimidad, digamos, de, de, del instrumento que toco, ¿no? Por ejemplo. Pero, eh, pero después de eso hay, hay un tema de traducción de lo, de lo emocional hacia un parámetro que se maneja con un numerito y ahí sonaste, ¿no? Porque, esto, esto es el ejemplo que yo doy del mouse, si viene un director y te dice, o director de foto, o lo que sea, eh, bajarle un poquito el gamma, me ha pasado a mí eso, eh, poner un poquito de magenta en, en lift, te, transforma, te va creciendo dos botones en la espalda y te transformas en un mouse del, del tipo, ¿no? En cambio, si viene y te dice le falta un poco de angustia, y si vos buscas la perilla angustia en la mesa de color, te volvés loco y decís, este tipo no entiende nada, no hay una perilla para subir la angustia. Pero ahí te perdiste la oportunidad de ser creativo. Es decir, bueno, ¿cómo Es una combinación, la angustia, es, en, la angustia está, es una perilla que está escondida entre todas las perillas <risa> y terminada. <risa> claro. <risa> voy a, voy a la escondida. Te tenés la que encontrarla. Nuevo, Fíjate dónde está. Lugar, en cada proyecto está en lugares distintos. Ah, es una combinación. Es lindo que la interfase no tiene muchas letritas. ¿viste? Es como que medio, claro. medio ciega. Eh, eh, tiene como eso que, que también es bonito. Yo creo que igualmente no me dedicaría a esto si no fuese por la interfase. Si, si el trabajo de colorista fuese con una computadora, con un mouse y un teclado. Radicalmente ¿No te gustaría? la interacción con el cuerpo. La masa, en algo, me parece amasar, fundamental. Amasarla. Sí, sería, sería otra, haría otra cosa, no sé qué. Pero bueno, bueno. yo empecé, cuando, cuando De Angelis me dice, tengo un amigo que es colorista, uh -huh. yo vi ahí la posibilidad de aprender del laboratorio digital, tanto como De Angelis había, me había demostrado saber del laboratorio fotoquímico, que cuando en el 2000 me empezó a hablar de procesos de revelado, de temperatura, de tiempo, químicos y no sé qué, yo dije, esto no va a entrar en mi cabeza jamás, o sea, los, no. Y además, ya en el 2000 sabías que no iba a ir para ese lado, no había con qué, pero sabía. Entonces yo vi la posibilidad de aprender de la con Alejandro Pérez, como un paso previo a ser director de fotografía, que era una fantasía que en algún lado de mi cabeza estaba, y claro. que, bueno, con el paso del tiempo dejó de estar, ahora la... salgo a hacer cosas a set, pero muy puntualmente. Eh, con gente muy cercana y para hacer, para no, para no romper ese espacio, digamos, como... Me gusta mucho, me gusta un Spike montón Spike Lee, Ale. estabas al, en el camino de Spike Lee mira, locura. sí bárbaro. Escúchame, para ir, para ir redondeando un poquitito eh, la charla... Eh, a mí me, me gusta mucho el trabajo que haces vos con los profesionales en el sentido de que tomen conciencia de que esto es una comunidad de trabajo, ¿no? y, que, y que hay que ponerse de acuerdo en, en determinados estándares laborales para, para ayudar a que esto se transforme también en una industria. ¿no? Y muchas veces yo me río cuando me dicen la industria del cine porque la considero prácticamente una toldería, ¿no? una especie de mercado, de tiendas, de campaña, donde es un caos todo y no está estandarizado nada. Entonces, a medida de que aparecen las plataformas, que sí trabajan de, con modos industriales y con protocolos, nosotros tenemos que empezar a, organi a organizarnos como latinoamericanos para, para sistematizar determinados procedimientos, etc. Y de alguna manera es algo ordenador, pero viene más de la mano de lo técnico. Porque también las plataformas aprovechan... ...la ventaja comparativa de los salarios de Sudamérica... Y, y, ...y digamos que tenés las exigencias técnicas... ...pero no tenés los salarios de, del primer mundo, ¿no? Entonces es un juego medio perverso... ...donde vos estás ahí negociando siempre... ...y yo, yo sé que vos hablas mucho con la gente... ...con los colegas, con la gente que a veces competís... ...por, por, por un proyecto... O, o, o, ...o que sos la opción, no sé si competís... ...pero sos la opción de ponerse de acuerdo, ¿no? ...de cuánto hay que ganar... En cuanto no bajarse los pantalones a la primera de cambio, ¿viste? Y, y deteriorar un mercado que, que ya es difícil de por sí, y, y si no hacemos una especie de unión, ¿no? eh, va a ser sí. cada vez más difícil trabajar en esto, porque hay gente que está entrando, que no entiende que hay ciertos protocolos profesionales que respetar, y, y, y no se puede regalar el trabajo constantemente, si no deja de ser trabajo. Entonces, sí. me gustaría hablar un poquitito de eso, digamos, de, de si vos tenés referencias, más o menos, para, para salarios acordes a alguien que empieza, o un salario promedio para ya un colorista más avanzado, más o menos, tener una noción, traduciéndolo en lo posible a dólares para que sea internacional esta conversación. Es tan relativo, es sí, tan es. relativo, digo, lo que, lo que, sea, lo que pasa con... Digo, personas que están empezando probablemente eh, eh, tengan un, un, un número más bajo porque eh, están empezando y necesitan eso para poder tener este, un, un reel y además también es la forma de acceso a ir empezando con el trabajo y eso está bárbaro a mí me parece más interesante cuál es el número en el que en el que termina siendo porque eso va a ser dinámico en argentina es un México es otro número, en Estados Unidos es otro número, el estándar de calidad sigue siendo siempre el mismo, el tiempo que yo me paso sentado en Argentina es el mismo tiempo que me paso sentado en México, y en México el número es bastante más alto, eh, ni hablar de... Ah, es como que todo maneja un grado de relatividad, que es una construcción que podemos ir haciendo entre las personas que participamos en esto, comunicándonos. Me parece que el punto más allá del número es eh, la comunicación entre las partes, eh, eh, eh, es interesante. Como la gente que está con la curiosidad y quiere empezar, será interesante que tenga como cierto grado de comunicación y grupos de afinidad en donde se pueda conversar de eso en claro. esas escalas. Yo no puedo saber cuánto debería costar el trabajo de alguien que está empezando porque no tengo idea realmente. No, no, no. Serio, y en serio. publicidad que pasa una cosa... Es mantener digamos una comunicación con tus contemporáneos, digamos o con la gente claro. que está en nivel para ponerse de acuerdo en un estrato, digamos, y, y negociar colectivamente, ¿no? A través de grupos de WhatsApp o algo por el estilo. Sí, yo acá en Argentina tenemos un grupo de WhatsApp, y nos contamos las cosas, y es bastante transversal, no es solamente con respecto a los números, porque el número está relacionado también a qué entregás, cómo lo entregás, entonces de repente, por más de que el estrato, digamos, sea más o menos el mismo de gente en la compartimos estos grupos y tal, que además estos grupos tienen la pretensión de, de crecer, digamos, no de ser cerrados, eh, o sea, como que miran para afuera. Periódicamente conversamos de cuáles son las personas que nombra, escuchamos nombrar, y qué están haciendo, y vemos algo de lo que hacen, y es más afín a tal, y más afín a tal otro, entonces se arman pequeños núcleos también, en donde, no sé, yo... ...vínculo, pero yo formo parte de este grupo, y entonces eh, Roy entra a las conversaciones eh, a través mío, y entonces Alejandra tiene vínculo con otras personas, y entran en las conversaciones de, de esa mano, digamos. Entonces, es interesante como ir a... Y me parece que el punto más interesante es dar vuelta un poco a la lógica de la competencia, que es lo que para mí, en mi criterio, deteriora un montón este, los vínculos, y no los hacen crecer. Hoy en día la información... Hoy en día pensar en que la información es un tabú es bastante ridículo. Existe o sea, ese pensamiento porque está todo está todo disponible. El orden de la información, ahí ya sí tiene un carácter y un valor, que me parece que es lo, lo que tiene de muy interesante lo que estás haciendo vos, que es la información y llenar los espacios vacíos que me pasa a mí, que viendo tutoriales, informándome y no sé qué, tengo una... que nunca escuché en un relato continuo. Hasta que me puse a seguir tus clases y ver qué es lo que estás haciendo y no sé qué. Entonces escucho un rato continuo que tiene un desarrollo, un desenlace, como que se suceden cosas. Tenerlo en cuenta para después saber. Dios no, Es muy difícil. Vos manejás un grado de tecnicidad muchas veces que no puede quedar en mi cabeza. Pero sé que existe y eso me alcanza para después ir a buscarlo. Para claro, después investigar normalmente... sobre esa cuestión. Me parece que es un detonante, ¿no? El docente busca detonar en el otro y, y a partir de ahí es tu trabajo eh, tomar una parte, otra dejarla y, y, pero siempre vas a estar adelante de la pantalla del medio, ¿no? Viste que tenés las dos pantallas de la interfaz y la del medio y la del medio es la que vale, ¿no? Ahí le, la cancha En la cancha se ven los pingos Así que digamos que hay una relación que vos tenés ahí con, la, con esa realidad visible que vos decís que hay que nutrirla con experiencia fuera de la pantalla, digamos, eh, no estar siempre intermediado por esa pantalla que, que cada vez eh, reemplaza más esa realidad que, que tenemos que, que vivir con todos los sentidos, no solamente con el sentido de la vista. Y, y me parece que me quedo con eso, ¿no? Para ir cerrando, digamos, la, la experiencia personal es irreemplazable, la educación es simplemente... Eh, un motivador, ¿no? Y, y bueno, y yo, y la parte técnica también tiene que estar en simetría con lo artístico, esto ya lo vengo hablando con hasta incluso gente que sabe muchísimo de técnica, desarrolladores de software, que hablan de la importancia de, no sé, de, de haber eh, estudiado bellas artes, ni más ni menos, ¿no? Y, y eso nunca hay que perderlo de vista, también existen teorías de, la, de las artes y está bueno también... Eh, meterse en ese mundo desacralizar el arte pensarlo como un trabajo más y, y bueno y que lo técnico no esté divorciado de lo artístico no sino que es, es parte de, de, de, de un todo que bueno que me parece que hay que buscar como un balance y, y me interesa también mucho lo, como conclusión también lo que lo que vos hablas de, de del vínculo humano, ¿no? Eh, eh, del uno a uno, con, la, con el artista con el que estás trabajando, ponderar eso, hacer, establecer una relación única con cada uno, no hay, no hay experiencias y hay vínculos que se repitan, ¿no? Entonces cada producción es diferente, cada persona es diferente, y vos te tenés que acomodar a esa interacción humana, ¿no? Sí, y, está, eh, bueno, y eso, a veces con no solamente con el artista que tenés al lado sino con tus colegas digo todo está, todo, o sea para mí todos son todos todo está dentro de un mismo universo en donde también cotejar como la experiencia es individual que uno tiene por la sala también la puede compartir en ciertos aspectos con, con, con los colegas que están en eso eh, genera también una red y me parece que ahí es donde hay algo interesante como en donde de pronto también invito a que observen quienes tienen traten de comunicarse y hablar, porque en general lo que en mi experiencia, cuando me acerqué a desconocidos, coloristas que admiro, la mejor de todas, o sea, es hermoso, es <risa> como que está todo bien, y mismo claro. digo, eh, con, con, conmigo particularmente, con, por mí, este, estoy dispuesto y abierto a recibir este, preguntas, consultas y cosas por el estilo, que después sigan derivando en los lugares en donde tengan que ir cayendo, y, y, y que mi experiencia, de alguna forma, este, sea útil para alguien no, que todavía la usar, no la no te, pudo no te, no te desarrollar. Ale querido, lo vamos a hacer te voy a convocar en las clases que vamos a estar armando en el atelier e invitarte sí. a que compartas tu locura y tu pasión y tus rayes sobre el color y verte amasar ahí el color en, en, en una mesa de color grading, <risa> ¿Eh? así miran claro. todos cómo se hace el pan del color. Eh, así que bueno, te agradezco muchísimo todo el tiempo que te tomaste para esta entrevista eh, Esperemos que, que esta no sea eh, la última vez que te veamos acá eh, online desde el atelier Y bueno, gracias, gracias por todo este tiempo Ya nos veremos pronto eh, intercambiando figuritas, como siempre Y les mando un saludo a todos los que están mirando en esta nueva emisión de las entrevistas ¿eh? Igual, Walter en el atelier. ¿no? ¡Chao! Chao. Chao. Gracias, Edi. Sí. Chao, no, por favor. <risa>